Que es el proyecto MyDexPay XMD. MyDexPay XMD ha desarrollado el sistema Master Life y Meaning Life, que mejora el sistema Master y no Mining con su estructura algorítmica única, tecnología de prueba de ganador y su algoritmo que permite la producción sin consumo de energía y sin coste de servidor. Esta característica hace que sea respetuoso con el medio ambiente. También es el único proyecto en el mundo del que los desarrolladores son también sus inversores. ¿Qué es MyDEXPay XMD? XMD es la moneda digital del proyecto MyDEXPay. Es un token que puede ser extraído y utiliza la infraestructura de ERC-20. ¿Cuáles son las opciones de ingresos de MyDEXPay XMD? Master Life, Mining Life, Comercio, Aumento del valor, Aumento del tipo de cambio, Contratos, Próximamente. ¿Cuál es el beneficio de MasterLife? La distribución de las concesiones de bloques que surgen de la minería se han iniciado en el sistema Master Life, que rinde aproximadamente un 1% por día y un 30% por mes. La cantidad mínima de inversión es de 10.000 XMD. El periodo de inversión es de un año. Hay una deducción del 50% por cancelaciones antes de la fecha límite. Cuando el Masternode expira, la cantidad del Masternode es devuelta al inversor sin deducción. La producción de MasterLife comenzó a ganar un 1% diario y un 30% mensual. Sin embargo, a medida que el número de producción aumenta, el ratio de X-Trade, grado de dificultad, disminuye y el ratio de adjudicación de bloques distribuidos también disminuye. ¿Cuál es el beneficio de Mining Life? En el sistema de minería, las concesiones en bloque que surgen de la producción de fichas se distribuyen a una tasa de 750% en cuatro periodos. La inversión en minería tiene un coste de 200XMD. Continúa aumentando en múltiplos de 200XMD. Cada bloque es el doble del valor del bloque anterior. Los valores de los bloques son diferentes. De nuevo, la profundidad de cada bloque es diferente. Las profundidades de los bloques aumentan cuatro veces a partir de 16. Cuando la primera profundidad está llena, la segunda se abre. Comercio. Actualmente cotiza en las bolsas de Vindax y Etherflayer. Los que lo deseen pueden utilizar la ventaja del precio. El suministro total de la ficha XMD es de 21.000 millones. Está basada en el ERC-20. Puede ser intercambiado por los siguientes pares: XMD-USDT, XMD-BD, XMD-ETH y XMD-BTC. El tipo de cambio y el aumento de valor. El XMD un símbolo prometedor y producible, atrae la atención todos los días debido a su progreso constante y su cumplimiento de la hoja de ruta. Por esto y por las razones mencionadas anteriormente, el aumento de valor es inevitable. Hoja de ruta. Se prevé que el proyecto siga desarrollándose con su propio mercado de valores descentralizado, cartera y acuerdos comerciales.